La experiencia personal del trabajo con el CEDU ha sido, sido muy gratificante. Desde sus inicios, hace 10 años, eh, nosotros desde el Departamento de Arquitectura y Urbanismo nos involucramos integralmente con el CEDU y hemos aprovechado en esos 10 años multitud de las ofertas eh, de desarrollo eh, docente que ofrece el CEDU. El trabajo con el CEDU genera una reflexión constante acerca de la labor pedagógica. Nos lleva a tratar de imaginar recursos, materiales que apoyen el quehacer docente y puedan llevar al estudiante a un aprendizaje eh, significativo que pueda llevar al estudiante a generar un espacio de conversión del aula en un en,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 equipos de diseño, psicólogas, bueno, eh, eh, tecnológico, tenemos muchos equipos y creo que es significativo ver cómo podemos contar con ese apoyo. Yo siempre he dicho que el CEDO ha sido esa institución que es la universidad de los profesores. Profes, como equipo CEDO estamos felices de poder celebrar estos 10 años juntos. Gracias por toda su disposición a aprender, su gran compromiso para innovar y su pasión por la docencia. Los invitamos a unirse a esta celebración contando todas esas maravillosas innovaciones que han realizado y uniéndose al gran proyecto de recrear el cedo. Esperamos que sigamos construyendo esta historia juntos. Y recuerden, lo mejor está por venir.